Soy una borazza aquí, yo soy un gran con una cerveza alhambra, digo a todos los demás lacayos, si me das un chupito, en la casa la vomito, no me gusta el pastizio y el tate no te me unas cosas Ceboña, pizza y las sopas Duermo siempre con calcetinas Mi nara, ¿por qué te rías? No me voy a salir Veinte horas voy a dormir Tengo un pequeño salón En lo bajo botellón Y no puedo estudiar Hablo con perros, con ham ham ham, una abuela fatal Saca tu lengua y hace blaaa No me gustan labios negros Tengo miedo de cuchillos Adresa aquí hueles, hueles Nebra.